El equipo de PLC Ultima ha actualizado la funcionalidad del intercambiador, haciendo aún más rápido y fácil el intercambio de PLC UX a PLC U. Mientras que antes las transacciones de intercambio llegaban al saldo de Ultima Farm, ahora las monedas de intercambio resultantes llegarán a un saldo de intercambio especial, del que podrás retirar las monedas en unos pocos clics. En este video, te mostraremos cómo funciona el intercambio. El intercambiador se encuentra en tu cuenta personal en plsux.com. El tipo de cambio plsux plcu actual, así como el saldo PLCU, están disponibles en la página de intercambio. Selecciona un par PLCUX-PLCU de la lista desplegable para realizar el intercambio. Una vez seleccionado el par, se generará una dirección de intercambio a la que deberás enviar tus monedas PLCUX. Una vez que hayas enviado el PLCUX a la dirección especificada, la cantidad equivalente en PLC última será enviada a tu exchange balance, o saldo de intercambio. Como puedes ver, el proceso de intercambio es muy sencillo y rápido. Veamos ahora el proceso de payout. Puedes retirar monedas del Exchange Balance en cualquier momento haciendo clic en el botón Payout. Tras haber hecho clic en el botón Payout, se abrirá una ventana en la que deberás introducir la dirección del monedero al que deseas retirar las monedas. Introduce la dirección del monedero y haz clic en el botón Transfer en la parte inferior derecha de la pantalla. Cada Payout viene con una verificación de dos factores de tu cuenta. Por lo tanto, proporciona una contraseña de un solo uso de Google Authenticator para confirmar el pago. A continuación, se creará tu solicitud de pago. ¡Listo! Las monedas se acreditarán en breve al monedero que hayas especificado. También puedes consultar en cualquier momento el historial completo de tus operaciones de cambio que se almacena en la pestaña History. Haz clic en el botón Historial en la parte superior de la página para acceder a él. Se abrirá una página con toda la información sobre la operación de cambio, la fecha, el importe que has intercambiado y recibido al tipo de cambio actual y su estado. Estamos seguros de que el intercambiador será una herramienta útil y rentable.